un streaming más como todos los jueves de Wolf y Latino aquí ahora en Facebook eh, como por visualizar a mi lado está Lady Wolf así que la invitada especial del día de hoy empezamos un poco tarde así la verdad disculpen pero eh, lo bueno siempre sí se a esperar así que bueno. qué tal Lady Wolf cómo estás cuéntame Hola, coméntame. gracias por invitarme este día este me está haciendo una aparición especial eh, por el con la temática del Día de la Mujer. Ah, listo. No sé si este, hay algún tipo de reconocimiento por tu parte. Claro, claro, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. ese día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y qué mejor que hacer un programa especial con Lady Wolf. Que bueno, eh, me parece... Bueno, no, me parece no. Eh, es que es la actual pareja de Papu Wolf, ¿no? Eh, así que ella eso... ha venido a representar a las féminas el día de hoy. Ay, por Dios, eso es un poco secreto. <risa> ah, listo. Papu Wolf, ¿no? Sí tuvo un personaje, la verdad, ¿no? Este... Bastante bueno. ¿no? Es bastante elocuente él, ¿no? es un lobo bien temperamental. Ah, sí, sí, se nota, se nota, sí, la verdad, él este habla siempre de sus pasos por Siberia y las lobas con las pares, no sé, pero ¿lo oficial. No eh, digo, digo, en este, en no, que Papu este, no, Papu es.. serio, es serio, sin lugar a duda, favor, así que... si no era duda. Papu bols, se me estás viendo, tenemos que conversar. Ahí está, pues Papu <ríe> bol, ya sabes, está, está, está muy inquieto el Papubos, la verdad entra corriendo, así todo es una locura el, el meme. <ríe> Bueno, podemos empezar sin saludar a nuestros queridos auspiciadores, en este caso está Thermaltake, en este bueno, combo gamer eh, commander, teclado y mouse eh, semimembrana, este mouse de 3200 dpi, la verdad muy muy bueno para los shooters, en este caso Walting no es, el, es la excepción, así que aprovechen papus, este, a obtener este combo gamer eh, commander de Thermaltake es muy muy bueno. Y también a nuestros queridos amigos de, de On-Seat, que como siempre nos quedamos en la comodidad de sus asientos, no sé cómo estás tú Lady LadyWash en tu asiento, la bueno, verdad. No, bueno, a mí no me han dado una on estoy sentada en un ladrillo, no, no, no, no, no, no tengo como, nada. Un poco, un poco grande, ¿sí? es que no nos han traído la versión que le dan a, a Megadios, que es la XL, así de Claro, acá y... como el señor Minion, está bien sentado como el ah, rey, no, en... Sí, sí, él está bien cómodo, bien ¿cómo cómodo. estás? Bien, la mujer, por Dios, mira, estoy sentada acá en un ladrillo. <ríe> ¿Cómo estás, este minion? ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado la semana, papu? Ahí bien, feliz, haciendo diseños. ¿Te gusta el nuevo fondo? Está bonito, papu, la verdad, acá con las chispitas, acá con las mariposas arriba, este, encendidas. Sí, se sí, ha, quedado, ha quedado atractivo, ¿sabes? Sí, se nota, papu, la verdad, que estás muy animado. Ahí está, este... Uy, un saludo a Megadios que, que nos acompaña también por acá dando Hola, vueltas. ¡Megadios! ¡Nos hablamos, de Megadios! Ayy. Yo siempre les mando saludos a mi hijo. ¿eh? Está bien, gracias a, a todos los amigos de Waltz el día, ya saben, este, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. tema eh, de, de largo, la verdad, ¿no? Ahora que, que, bueno, las chicas no son ajenas a los juegos, eh, ¿qué, qué mejor que en Waltzing. Hay bastantes waifus dando vueltas por ahí. Eh, Recorremos algunas cuantas. Eh, me parece que por ahí este Nicole creo que era la más representativa. Eh, la más mediática. La... <risa> sí, la más mediática pero este, también quisiera yo supongo que hay no sé si habrán algunas este, lobitas mirando el stream en ese momento si hay por favor repórtense claro la pero, voz no. bueno a ver si hay también no si descubres alguno por ahí niño me avisas para mandarles un saludo también ah, no, sí hay un saludo para, sí, para Kimi, Kimi Galo de, de Barranca una chica que juega. Ah, claro, sí, sí, sí, lo vi con la waifu, sí, me escribió un par de veces así que la verdad, este, ella también está bastante así atenta a los streamings de, de Wolfing y la verdad que ayuda bastante a que de una u otra manera comete el juego y que, y que de una u otra forma eh, pueda seguir no sé, pues, este, más a las chicas que puedan jugar, ¿no? Porque el Wolfing no es solo de hombre, chicos, ahí, ahí están las waifus que juegan de una otra manera y, y, le, y le dan duro el juego, la verdad, ¿eh? Ahora yo eh, eh, quiero correr una chica que no saludaba, este. Aparte Nicole. Ay caramba, no me quiero no, el nombre, pero sí me lo no Aldana, ¿No? Aldana. Ah, uy, verdad. Entonces, Aldana, ¿verdad? Aldana está en Polonia. Oh, ¿qué fue? Aldana está en Polonia, la verdad, un saludo para ella también, que fue, bueno, sin lugar no a dudas, este, parte de, de, de Wall Street Latino un tiempo, cuando cuando había programa con, con Gem Spike, ¿no? ¿Dónde está la Spike, la verdad? Normalmente debería estar acá. Qué mejor el día debería estar acá conversando con nosotros que, que es este, bastante peculiar también este a la hora de comentar siempre el Gemespike. Spike. Sí, sí, en aquellos tiempos sí me acuerdo. ¿eh? Ya, cuando salía el pepa pija te acuerdas de que, <risa> <risa> chévere esos tiempos la verdad Coméntame más bien lady wolf este hoy día hay cupones me parece para los chicos en el, en el stream en el chat le parece Sí, este precisamente este quería comentarles de que hoy día tenemos una, una meta un poco más generosa por ser un día especial este hoy día tenemos una meta de solamente 400 viewers así que cuando lleguemos a los 400 viewers vamos a estar solta soltando los cupones para esta streaming tenemos el monthly box 3 humans y el de también de Wolves para los que juegan este más lobo y el perfect jackpot que es también una caja muy valiosa tiene muy buenos ítems así que chicos este por favor si pueden compartan el streaming y también pueden compartir en los grupos, pasar la voz a sus patas y todo para llegar más rápido a la, met a la meta y Poder sacar los cupones lo más pronto posible. Claro, esa es la idea, ¿no? Que los cupones sigan dándose, porque muchos de los chicos piden los domingos también, los jueves, sin lugar siempre estamos de una otra manera soltándolos. Pero esto te importa mucho para ustedes, ya que es importante la compartida, el compartir, ¿no? Y darle like también a los videos. Ahí veo bastante me encocora y por ahí me emperra varios. Ahí bastante no sé por qué en ¿verdad? Hay una chica que se llama Kimberly Gutiérrez. Saludos para ella. ¡Hola, Kimberly! Sí, también para sí. Nicole, que también está ahí. ¿Nicol también está ahí? Sí, te, mand te acaban mandar saludos. ¡Ah, listo! Un saludo para Nicole, un abrazo y un beso enorme para ella, la verdad. Se le extraña de eh, tiempo que no, que no se le ve por el gol. Eh, pero igual, nada, ah, un saludo para ella y a todos sus amigos del Pride ¿no? que, que tiene ella y con la cual siempre juega. A ella le gusta jugar pichanga, la verdad, ella es futbolista. ¿Ah, así. ¿sí? sí? Sí, sí, le gusta jugar pichanga, así que un saludo para ella, la verdad. Eh, y bueno, nada, ya saben chicos, compartan el streaming, necesitamos llegar a 400 para poder empezar a repartir los cupones, en este caso, el, el, bueno, las cajas del mes de humano, de lobo, y bueno, el, el jackpot box, que, que bueno, tiene muy buenos ítems, que la verdad, este, muchos me hacen el pedido yo, papo, te vuelvo a decir, y acá está también Lady Wolf para que sepa, que no tengo injerencia en el tema de los bands, ni mucho menos regalar... Items o gold dash, cuentas, eh, por ahí. ¡Qué mentirosos! Que... Eh. La verdad, me papu, el eh, eh, eh, señor vinio sí, bueno, sí. Eh, no. <risa> Todo conversando Señor Ay, Minio, el señor vinio No, pero sí, la verdad, yo no, no tengo injerencia. Papu, me comentan que le robaron bueno. su cuenta. Lady World, tú comentame un poco qué piensas sobre estas personas que de una otra manera han sido víctimas de... Eh, bueno, no víctimas, sino que han utilizado el hack y bueno, su cuenta ha sido baneada. Y eso, si no lo verás tiene una, una consecuencia, ¿no? Sí, este, precisamente varias veces el este, mismo Gol me ha comentado este de que, o sea, es bueno estar sancionando a, a la gente porque se purga un poco el juego de todos los usuarios ilegales, pero a la, vez, a la vez también es como que un poco penoso, ¿no? Porque es bastante gente que estamos perdiendo, bastante gente que tal vez en un momento ha disfrutado del wall, y que por algún momento se equivocan o este, deciden usar hack, ¿no? Y de verdad es muy triste de que arruinen todo lo que han logrado hasta cierto punto con su cuenta para un momento, pues, ¿no? En el que tal vez, no sé, quieren pasarse vivos o quieren probar, no sé. Pero chicos, de verdad les aliento mucho de que hagan ese tipo de prácticas. Hay mucho por perder. Y, este bueno, si el sistema los ha encontrado o si han sido reportados, también tienen que ustedes comprender las consecuencias de sus actos. Eh, también los reclamos este, hechos a través de eso no, no, no van a ser respondidos satisfactoriamente para ustedes porque... Si hay falta, hay una sanción correspondiente, así que por favor chicos, eh, si están considerando al menos usar hack, por favor yo les digo que no lo usen porque hay muchas cosas que perder y van a eh, perder una cuenta con la que han trabajado bastante, algunos incluso dicen que es su nivel o que han recargado, o que, han recargado que tienen sus ítems, sí, entendemos, pero la verdad es que tienen que también considerar de que no es justo para los demás, ¿no? o sea, tienen eh, jugar limpio y también valora la experiencia de juego, pues no se pasen chicos ya es demasiado no, claro 2235 bañados. 2235 ¡Mua! walls que pudieran haber seguido con su cuenta ya. Un minuto de silencio por todos no, esos sí, Wolves. un minuto de silencio. La verdad. ¿Qué, ¿Qué, la opinas, ¿Qué opinas, Mendrugo? de 2235 baneados? Yo estaba llegando a la oficina del Amor, ¿no? Yo vi que eran 1700 de, de la semana anterior y decía: Me parece que es la primera vez que vemos tantos baneados después de mucho tiempo, ¿no? En este 2018. Pero ahí me sale Minion diciendo que él, ha, que él, no, él no ha bañado, <risa> sino que. Han dos 2.000, ¿cuánto? 300. No, 2.235. 2.235. Por sistema. Por sistema, ojo, ojo, por sistema, que no vamos a aclarar eso. Eh, es bastante, es inmenso el número, o sea, quiere decir que los chicos, o sea, todo lo que se ha hablado el año pasado, las recomendaciones que se le han hecho aquí en el streaming, eh, con videos incluidos en, por el canal de YouTube y también por el fanpage, diciéndole que no caigan en estas faltas, que no incurran en el tema del de que, que michacal chacal. Que vendo mi cuenta, porque hemos visto hay casos Ahí en las comunidades y justo de eso también quería hablar Es que, bueno, Papu Golds Ahora se va a, va a preparar un video Para la próxima semana, donde están Todos los, eh, bueno no todos Pero la mayoría o los más eh, resaltantes Usuarios que han eh, Caído pues este en el ban Papu, por por de verdad El tema del bandeo por calco me parece Si no me recuerdo que ese es uno de los métodos bastante efectivos que ha impuesto Papo Wolf y que sin lugar a dudas ha, ha dado la sorpresa si ¿sí o no sí, Lady Wolf una, es para. Frenada, una frenada tremenda hubo ¿eh? sí. de farmeo uh, ajá. de wall o sea al menos ha tenido un gran impacto en la, en la comunidad Sí ¿eh? chicos, siempre estamos vigilando Ya ves, entonces ahí está este, Paco Wolf y Lady Wolf También ahí de una otra manera siempre este, dándoles, Echando ojito y diciendo, haciendo Las recomendaciones como bien indican chicos No caigan en estas prácticas que de verdad Lo único que hacen es eh, Fastidiar, ¿no? De una u otra manera eh, Descomponer un poco lo, la, la, la, buena, la buena simetría que tenemos Con el juego, ¿no? Pero también hay un reconocimiento y eso es lo que yo justo estaba diciendo de semanas pasadas. O sea, lo decía entre comillas, que las comunidades, ¿no? O sea, en este caso, yo sé que hay una comunidad, de, no oficial, pero es una comunidad de, de, de que es puro peruano, entre comillas. Hay también comunidad y me parece Clan Warney que está... Yo, la... ¿nos vamos a ver ahí. Ah, perfecto, ahí está, perfecto, gracias este Ahí tenemos la comunidad 2018 De Wolfing, Latino, que me parece ha cambiado el nombre También hace poco, pero igual Todos conocemos de quién es, creo que es de César, me parece Sí, eh, King César. De King César eh, saludos es, para esto Es detener. una de las comunidades que tiene más sí, seguidores Exacto, exacto es una de las comunidades más grandes que tenemos eh, El tema de Wolfing y vuelta pues no Wall César, claro <ríe> Un saludo para él Y sí, ahí el, eh, yo siempre he hecho hincapié en que Estas comunidades, al igual que esta Al uh, igual que la de Clan Warnick Está Wall Team Latino Original 2017 Generalmente hacen debates, me parece Por ahí, uh, también está La comunidad de Wall Latino FPS, comunidad también eh, tenemos, me parece, la comunidad de Latino esta también. Conségueme al son... final. Sí, es AT, Trader, Trademark, ¿no? Así que hay Team Latino también. Y las cruces, las cruces. De las crucecitas, ¿no? Así que eso es lo que... Ahí van los baneados. <risa> no, y ¿no? son comunidades también que sí. ahora están apostando por las buenas prácticas. Exacto, que... justamente eso es lo que indicaba, ¿no? Que, que, que, lo que, que lo que se quiere, y es lo que siempre se ha dicho, es que en esas comunidades siempre hay una regulación con el tema de que no vendan cuentas, que, que de una otra manera no propongan ahí la, la, la utilidad de chacales que de otra manera también no, no sé no sé, nos caigamos en el tema de la venta de hacks ahí o que les den vitrina a estas páginas que, que, que hacen la venta de hacks, en este caso para, es que no quiero pronunciarles esos nombres porque es hacerle propaganda entre comillas, pero ahí, ahí ya sabemos cuáles son, así que a esas comunidades, eh, por su buena labor, eh, se le va a hacer un reconocimiento por, el, por, este, por esta tornera de moderar. Yo, yo, los, yo los examino a las comunidades, yo, yo paro mucho en estas comunidades y puedo dar fe de que están mejorando. Están de una u otra manera manteniendo, eh, regla estas cosas, ¿no? Hay también sus errores con el tema de los chacales, todavía me parece que sigue latente todavía. Venta de cuentas. Hace poco un chico en la comunidad de Sky La Magia, si no me recuerdo, publicó que compró una cuenta a 250 soles y al día siguiente la cuenta la banen porque tenía hack entonces este o sea, para que se dan cuenta que es muy muy peligroso entonces ahí ya vemos una persona que, inventó... no, es, que es una parte de dinero también Exacto, o sea, par de para de qué dinero? le pagas a alguien si sabes que está en cuenta reversiva esa cuenta pues no claro en algún como... momento puede caerlo pero todo es que te van a pedir los datos de verificación Exacto. no lo vas a tener porque ni siquiera ha sido tu cuenta desde un principio y al final encima vas a venir reclamando ya pero pues, no seas conchón ya, pues ahí está, las palabras de igual claritas también, así como Papu bolas directo así a la vena, de frente, no sean con champe Papu, así que si no consuman, no consuman, digo, no, co no, compren. <risa> <risa> <risa> <risa> Después, no compren, no compren, no compren, <risa> <risa> este, no compren, mejor dicho, este cuentas, porque va a caer en esta onda en esta de que por AOE tú tienes que hacer un reclamo a tu cuenta, o no te llegó un item, y tú te piden tus datos, que no son los tuyos porque la cuenta no es tuya, va a desencadenar un problema entonces la idea es que juegues con tu cuenta y subas de manera legal y hasta que puedas llegar a los tops de arriba no que esa es la, la idea no la consigna eh, ya llegamos me parece a 400 ya de la aumento sí, estamos a ¿no? 440 ah perfecto entonces, libera los cupones libera <risa> los cupones ahí lady vos acaba de hacer el aullido correspondiente así que por favor este apoyo ahí señor la magia por favor enseñanos de papo ahí hacen la repartición de cupones por favor que lo he visto ahora está está grabando, ahí lo he visto, lo he visto tomándose foto ahí con su acompañante. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, lo he visto ahí. Ah, mira. ¿Con su acompañante? Sí, con bueno, un papu estaba <risa> Ah, ya. Yeah. Sí, okay. como Uno de sus fanáticos. <risa> ¿Ah, esto que está volviendo rubio, no? Sí, la verdad que sí, el sol le está afectando, me parece, ¿no? Se le está aclarando Por su cabello, han dicho que lo quieren congelar. Ah, ah, lo <risa> ah no digo enfriar. Ah. Oye, sí, qué fuerte, la verdad. Pero <risa> Saludos a la magia, la verdad un gran amigo, la verdad se extraña por acá, la verdad es ese, para poder conversar acá eh, con él siempre, siempre hablamos un poco de todo un poco, no. Ah, yo estoy jugando con él hasta las ah, no. altas horas de la noche. ¿En listo? equipo o contra él? Sí, en equipo. Ah, ah, listo. Se, ah. nota, se nota, que, que, que están sufriendo, ¿no? Sí. <risa> bueno, no saludos chicos, que también el baneo por sistema está activado hoy. Esta semana se han visto mis distintos usuarios baneados. Eh, lo cual es una cifra bastante bastante alta y bueno acaban de confirmarme que eh, se vienen los 2.300 1.235 usuarios baneados sí. eh, así que muchas Esto es para todos los que compraron su licencia de Call Hack sí, por exacto. dos meses tres meses cuatro meses ya no le duró mm. ni dos días y Pero salieron pues, su plata la verdad que sí es una mala inversión en la gran chicos estafa. la gran estafa papus uh -huh. la verdad recuerden páginas como Full Extremo eh, corrupción Sony no son no tienen nada que ver no son nada de, de Softnix sí. ni de Latino, ni nada de eso, así que eso se estafa. Sí, okay. precisamente ahora que mencionas a eso, hay muchas personas que porque ven un Facebook que vende hack que dice Sofnix, creen de que es la empresa la que le está vendiendo, o sea, es, es bien absurdo, ¿no? O sea, es como que, no sé, yo me pongo en un Facebook que se llama Mendrugo y soy Mendrugo, o sea, no, hay cualquier persona que pueda asumir cualquier nombre sí, y vende a su nombre y están diciendo que la empresa sí, vende, o sea, que es, mucho es totalmente cuidado. absurdo. Sí, es eh, que ten mucho cuidado chicos, y muchos me han llegado a mí, no sé por qué piensan que Mendrugo vende los hacks, porque curiosamente... <risa> es porque han hecho los videos con han tu cara. <risa> Exacto, han, han hecho los videos de los hacks con mi foto, de fondo entonces asumen que yo vendo los hacks, y yo no vendo nada de esas cosas, pues, ni, siquiera los, ni siquiera sé cómo funciona primero que nada y me parece bastante raro y ya, ya lo he denunciado en páginas tanto de YouTube como de Facebook haciendo de, bueno alusión de que bueno yo soy como figura pública entre comillas eh, no pueden utilizar mi imagen pues no así libremente y mucho menos aduciendo pues que es un programa ilegal ¿no? para no, mañana puede. sale Lady Wolf Lady Wolf hack también no ah <ríe> capaz okay. sale Lady Wolf ahí que sería, ¿no? no no creo no también no, coméntame este nuevo contenido que tenemos en la web que bueno me, me parece que es poco es un poco el lore de wolfing que va que se viene y que va a estar muy muy chévere para todos los que siguen Wolfing desde mucho tiempo atrás. Así ah, chicos, este, les comento, ahora en, si pueden revisar ahora, bueno tal vez después este, en la página web de Sovnix habrán notado, eh, si trolean casi al final que tenemos un nuevo apartado que habla un poco de la cronología y la historia de lo que es Wolfing. Para todos aquellos interesados en la historia de Wolfing, quieren saber más el por qué está saliendo estos nuevos personajes, algunos dicen no encuentran un poco la relación de los nuevos reboots, ahí está todo explicado. Eh, sale el, eh, como les dije ¿no? la línea cronológica sí. es la descripción de cada uno hasta incluso la participación de o la importancia que tienen los nuevos mapas dentro de la historia de Walking así que chicos les invito a revisar el, la página web este si ¿sí, no este mendrugo no sé si lo puedas buscar para darles este un, eh, un pequeño adelanto a los sí, que no todavía es. no habían visto El igual ha venido con con todas las ideas de frente man? <risa> Oiga. ¡No me no, sí, está bueno y creo que por ahí también se viene el álbum, ¿no? De Wolf me de, de ¿no? De... <risa> o sea, claro. sería paja, la vez pasada me soltaron esa idea y sería bastante de hacer un lore. o sea, ahora ya se viene la historia y se podría hacer un una, álbum de... una revista, una revista con, con las Uy. mejores entrevistas de... A los top, top, sería bueno Ah, eso estaría bueno, la verdad O sea, hay muchas ideas que me han soltado en, el, en la semana Y una de esas fue el tema de hacer un álbum de Waltzing La verdad, con los personajes Ahora con los nuevos este, personajes que salieron Que de verdad, mucho al comienzo hubo mucho Mucho recelo al comienzo, me eh, parece Pero al final terminó Terminaron como que ya ya saben cuál es un poco el punto débil, ¿no? Sí, lo he visto. Han, han reventado algunos videos en YouTube en los que hay varias personas usando estos nuevos personajes y han descubierto realmente el nuevo potencial de Tetra y Karazin. Sí, la verdad que son muy buenas, la verdad. Este, pero también sí, son un poquito débiles en tema de defensa porque sí son bastante sensibles ante las armas, pero son muy rápidas y su ataque es bastante efectivo. Así que sí, una, una buena combinación de tatus y, sí, y, y ya son dios. Por... Un saludo sí, claro para Mussolini que domina muy bien al nuevo personaje de Arequipa. ¿eh? Un saludo para Musilien. Mo Así que, bueno, ya saben, chicos, este los nuevos profesores van a dar que hablar eh, y, se van a y se van a posicionar, me parece, al gusto de los muchachos que al comienzo, como les decía, tenían poco recelo, ¿no? Eh. eh bueno, no se olviden también chicos que esta semana, eh, a partir de bueno, a partir de hoy, bueno, mañana a las 00 horas, <ríe> empiezan los nuevos eventos de todas, las, como siempre, el evento Lowe está el, el evento One Day Free, tenemos el Playtime, bueno, el Kill Count y también el evento Burning, que, que es el que muchos piden ustedes, que tiene, bueno, 200% de oro y de experiencia, así que pueden eh, aprovecharlos ya. Eh, y bueno, son los, estos eventos siempre se han mantenido y se están de una otra manera... Eh, sin, bueno siguen dando un poco la vuelta eh, semana a semana porque son los que más entre comillas le este, puso le dan ¿no? el, el bueno el one day free es muy bueno porque da muy, una, creo que estuvo la arma nueva eh, en este caso para poder usarle de un día así que estuvo muy, muy chévere bueno, el playtime, que es bueno, el tema del tiempo que pueden jugar, una hora, dos horas, tres horas, eso lo haces al toque, la verdad, yo lo sin darme cuenta, lo hago eso en un solo día, el mismo día, eh, al toque nada más. Sí, incluso en el evento playtime este, están dando cupones de 30k de oro, están dando HKI, y este, es solamente hasta hoy día, aparte de los eventos de días de semana, también se aprovechen el burning, que también dura hasta hoy, y luego van a empezar en los eventos de fines de semana tienes ahí un poco lo que es esto, sí, estaba sí. buscando. justo para que ahí abajo se encontraron lo que dice cronología, abajo F al final. F12. Ese? Yeah. F12, dale. F no, F11. 11, a ver, F11. Ya, entonces yeah. este... ahora sí, puedes ponerle en pantalla minio. Ya, yeah, a ver unos años así raros, eh, bastante peculiares ah listo bien sí, ahí bueno, como podrán ver este está ordenado puedes ir navegando sí, acá, Está ordenado por orden cronológico claro. y si haces clic en alguno de ellos epa, vas a poder ver cada un poco de la historia de cada uno cuál ha sido su participación y tenemos una pequeña galería y también si ves arriba también tenemos los mapas que también te cuentan un poco de cuál ha sido eh, la participación o qué importancia tienen estos lugares Dentro de la historia de Wolf Team Porque han sido lugares en donde han pasado eh, Eventos importantes dentro del juego Sí, ahí como podemos visualizar Están los personajes este, Que bueno, son un poco de la facción eh, de, de los jugadores Así que la verdad está bastante chévere Acá como pueden ver, no queremos espolearlos Obviamente con toda la información Pero dense una vueltita por la web Aquí van a poder encontrar eh, toda la eh, data eh, del juego, de, bueno acá tenemos desde, 2030, desde 2029 hasta el 2032 que es la actualidad se supone en el juego. Así que eh, aprovechen chicos, está bonito para la gente que de una u otra manera quiere saber más y más de eh, bueno de Wolfing y un poco capaz cuando se vengan a hacer sorteos, podemos utilizar este tipo de esta cronología para dar datos específicos y poder resolver preguntas ante antes las preguntas que hagamos al aire y que podamos solucionar. Este, Yo de verdad extraño esa. esa esa temática que hicimos de que manden un mensaje de voz por WhatsApp, sí. está muy chévere, la verdad, y sería bueno repetirla y qué mejor que con esta, con esta nueva tecnología para ver si los chicos están de una otra manera pegados y atentos a todo lo que se está resolviendo aquí en el streaming de todos los jueves a las 6 de la tarde. Y como sabrán, el tráfico en Lima es horrible chicos, sabrán disculpar un eh, poco la tarde el día de hoy. Y, y bueno, qué guacán que hemos podido lograr los 400 este, viewers el día de hoy. Con ellos los cupones que me imagino estarán repartiendo a y Siniestra, ¿no, mi estimado niño? Sí. Ese sí no, no, ah, sí, no, el niño no, se fue, ahorita se ha quitado. Este. <risa> <risa> Pero igual le agradecerle a, a todos los chicos que hacen posible la transmisión. Y bueno, sin lugar a dudas, tener hoy día a Lady Wolf acompañándonos. Que la verdad, este, es una sorpresa de aquellas, la verdad. Más aún en este día, el día Internacional de la Mujer. Gracias por invitarme, bien Mendrugo. Ahora tenemos... Eh, bueno, tal vez... Muchos estaban esperando esto. Es el Top Wolfkins sí. del mes de febrero. Tenemos, hemos tenido bastantes jugadas interesantes. Incluso cada vez que tenemos que hacer la selección ahí, la gente se junta ahí y empieza acá la canchita todo. <risa> y nos podemos saber cuáles son las mejores jugadas de los chicos. Y tenemos este, algunas personalidades un poco conocidas. Y jugadas bastante interesantes. Ahora, ¿nos podemos verlo? A ver. suscriptor llamado j 2 10 Bueno, actualmente se llama D10 eh, No sé, otro nombre se ha puesto Pues con el que me familias, fama Ay carambas FAMILIARIZADO Es con el nombre de j 2 10 Carambas, que a veces no, no puedo pronunciar bien la palabra, pero en fin De todas maneras hay que hacer todo lo posible Para que este video salga bien, ¿no? Toma ahí mi subestimado De otra forma para que se entretengan, toma amigo Oye, no puede ser Cronos. <risas> La verdad que muy bueno Totalmente La verdad, todo, ¿verdad? Sí. Se estuvo muy bueno La verdad los chicos están mejorando bastante En el tema de la presentación de sus videos Por ahí hay alguno que otro video Con, con una, este, comentarios de por medio este, <risa> Lo cual lo hace, lo hace genial Porque esto esto quiere decir que los chicos Se lo están tomando bastante en serio Y eso está genial Si tú quieres aparecer también en este top 5 de los walking Manda tu video, ya sabes A atención al cliente me parece No, hay un, no, no, formulario, no, no. Hay un ah, formulario sí Tenemos este, un formulario que vamos a volver a publicar Porque sí. todas las meses estamos revisando eh, para que se puedan volver a actualizar estos videos y más gente pueda lograr ser vistas ¿no? Porque hay bastante, bastante gente que juega muy bien, hay incluso este, hay personas que tienen su propio canal de YouTube, que están subiendo constantemente videos de YouTube eh, de Wolf Team y lo hacen muy bien. Más bien este, si alguno les ha gustado, si les has aprendido la jugada de alguien, vayan y búsquenlos en YouTube. Ahí bueno, el momento que acabe el streaming se este, van a poder reproducir de nuevo el video y ver uno a uno cada uno de sus canales. Sí, es la verdad, así que anímense chicos a poder ser parte del de top 5 de los walkings, así que recordemos que muchos nos envían y es bastante difícil poder escogerlos, tratamos de ser lo más justo posible porque tenemos que analizar tanto el skill, tanto también la forma de que hemos estado presentado el video, porque hay unos videos que bueno mandan a veces muy borrosos algunos, o unos ya muy muy pesados, entonces nos es más difícil poder escoger. Más bien quiero hacer un saludo especial a eh, Cristian Torres, eh, eh, su, eh, atentamente, bueno, su calcio si me imagino es impastel, así que bueno, me, me estuvo hablando como dos semanas seguidas y la verdad que quedó pendiente, saludos, lo hago presente Papu para que no digas acá seguro Minim va a decir este, algunas palabras eh, Pero igual saludos para ti Papu La verdad este donde estés Sí, un saludo también para el Bright Own que está realizando torneos y que también está activo en la comunidad Sí, para ver por aquí más habrá ah, toda la gente con la que estaba jugando ayer Saludos para Don Yeyo. saludo a Jefferson Yello, a Ronald Silvestre A... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Quién más está acá? Acá hay un montón, la verdad que quisiera... A, a está Tapster, un saludo para Tapster Es Papu, este... Lo conocí en la Final Match, un saludo para él también Un saludo para Joey Vic, A Luis eh, Barrera, eh, A Rodrigo Junior de Dios ¿Qué, fuck? ¿Qué es eso, man? Eh, un saludo para Gabriel Crispin, a Oscar Luján y bueno, a todas las personas que están conectadas ahí. La verdad, eh, por mí podría estar... Todos saben que el domingo igual hacemos streaming el, a las 4 de la tarde. Eh, igual también vamos a estar, supongo, repartiendo alguno que otro cupón. Si es que Gemes este, Pay se compadece de nosotros, capaz. <risa> Así que igual, saludos para todos ellos: eh, a Wilson, Oficial Santillán, a Miguel, a Adrián Sabela, a Reinaldo Villafuerte, a Amos Oliva eh, y a señor, a señor Mike. Cajelax, no sé cuántos Un saludo para ellos, a Saito también Así que igual chicos, agradecerles a todos este, El día de hoy, no te olvides, si quieres ser Parte de el top 5 de Working, Manda tu video, ahí como bien indicada Lady Wolf, vamos a volver a publicar El formulario para que puedas Mandar tu video, que es muy cortito nomás Un par de minutitos es bastante, creo eh, Para que puedan salir aquí en el Top 5, Lady Wolf eh, Un gusto darle, habernos acompañado El día de hoy, la verdad que no sea, espero que no sea la primera Ni la última vez, eh. Sí, tú, Sí, porque Papu Ball, la verdad, este se malea, a veces, es un poquito este, enérgico, así, un poco... Eh... Salvaje. Salvaje, ¿Tú, tú lo has dicho, <risa> ah, listo. <risa> ok, ah. perfecto. Ah. <risa> sin detalles, por favor. Sin detalles, sin detalles. <risa> Bueno, nada, igual, este no se olviden, chicos, el domingo a las 4 de la tarde también vamos a hacer un poco más de gameplay. Vamos a, a ver, hablar un poco más sobre los jugadores que, bueno, de una otra manera infringen las normas, eh, en este caso los jugadores baneados. Vamos a poder hacer uno, un poco, uno que otro gameplay y capaz por ahí una temática interesante con esta nueva cronología que aparece en la web para ver si han estado atentos al streaming y que bueno de una otra manera eh, podamos utilizar más y más eh, en el juego, ¿no? Así que eh, Lady Wolf, ¿algo más que quieras agregar? No, eso sería todo Mendurbo, más bien chicos, sigan jugando legal. Y que consuman ardo cash Nada, conmigo será esta otra oportunidad, un saludo para todos Chao Minion, que creo que también se está ¿Estás yendo Minion? Ya, bueno, ya se fue Tengo que irme rápido ya, listo, está apurado, bueno, nada, chicos Ah, ¿verdad? Bueno, ¿puedo decirlo? Sí, claro, para que me den regalos, eh. Sí, justamente hoy día el señor Minion está de cumpleaños. Así ¡Ah, que listo! Si... Sí, por favor, si quieren dejar sus saludos, este, su insultos, ahí, maltratos. Su boma, sí, boma. Boma. Oh, pero mi cumpleaños fue antes ayer. No sabía que tú me después de que yo. Ah, mira qué bueno. Hay otros doble regalos. <risa> sí, <después a> <risa> bueno, nada chicos, agradecerles a todos y bueno, nos vemos el, el domingo y si no, el jueves a las 6 de la tarde. Chao chao chao. Chao.